Buenas tardes con todos. Bueno, ya vamos a comenzar con, con esta pequeña charla. Con esta ya es la cuarta del día, creo, ¿no? Entonces, tal vez ya algo un poco cansados, pero continuemos, ¿no? Eh, bien, ahora vamos a hablar un poco sobre eh, UI y UX, aunque el enfoque un poco más va dirigido a, a la experiencia del usuario. Y también eh, vamos a tocar un poco sobre eh, cómo. Sobrellevar un poco el proceso del teaming junto al cliente. ¿no? Bien, eh, bueno, eh, yo soy Alberto Junior Quiroga Muñoz, eh, vengo de Bolivia, allá eh, trabajo como CEO en Colasoft. Eh, bueno, en realidad, junto con Osvaldo somos socios y eh, yo me encargo un poco del área administrativa, eh, hago también de project manager en la mayoría de los, de los proyectos. Eh, es una empresa relativamente pequeña, entonces todavía no llevamos muchísimos proyectos eh, paralelamente, sino los que podemos controlar eh, entre los que somos ¿no? dos, prácticamente los que los que administramos los proyectos. Y bueno, eh, Koala Soft, somos ahorita, bueno, en esta foto somos 10, pero ya eh, actualmente somos 12. Estamos eh, recién, casi un año. Como Koala Soft. antes yo era parte de otra empresa y que prácticamente yo era un freelancer con nombre de empresa y ahora ya somos socios con Osvaldo. ¿No? Eh, bueno, Koala Soft es una empresa en la que considero hay excelentes desarrolladores. Eh, lo bueno de Koala Soft es que enfocamos nuestra mirada eh, en las dos áreas, tanto backend como frontend, y somos especialistas, eh, cada quienes, en un área específica, front-end o back-end. Y eh, bueno, yo soy más front-end y Osvaldo backend. entonces administramos muy bien la parte que nos toca. Bien, eh, ahora, para empezar un poco a, a recapitular este tema, ¿por qué de un tiempo a esta parte ahora hablamos tanto de, tanto de UI, UX? ¿no? Eh, Recuerdo antes cuando trabajábamos para desarrollo web hace 5 o 6 años, el cliente nos pedía un sitio web y solamente le presentábamos una propuesta y si el cliente estaba conforme, perfecto. En la mayoría de los casos estaba conforme por lo menos un 70 o 80%. Ahí sobre eso era comenzar a hacer cambios, perfeccionar el desarrollo y listo, el desarrollo era eso. ¿No? Eh, poco a poco eso fue evolucionando, las necesidades del mercado fueron cambiando y dependiendo del tamaño del proyecto, llega un punto en el que la experiencia del usuario y la interfaz eh, son tal vez incluso en algunos proyectos hasta más importantes de que el desarrollo en sí. ¿no? Eh, estamos en un ambiente en el que el... La ingeniería social, el, también las, las redes sociales, todo lo que es social hoy en día. Eh, nos ha llevado a un punto en el que no solamente tenemos que tener un buen código. Sino brindarle al, al usuario una buena interfaz. Eh, también una buena calidad a nivel de rendimiento. Y que todo esto lleve a una experiencia de usuario agradable. ¿no? ahora Experiencia de, eh, de usuario agradable eh, se transforma en que... El usuario, desde el momento en que ingresa a la página, ya tiene que estar conforme con ella. No, eh, La conformidad del usuario no se la logra a, a través de que el usuario va visitando y visitando la web, porque por lo menos en la mayoría de proyectos en los que he participado, según las estadísticas en Google Analytics o en, o en cualquiera de los que nos brindan estadísticas, eh, el 60 o 70% de los usuarios que vuelven a una página web son por lo que en la primera entrada estuvieron conformes de, del rendimiento de la página. Si no, si en la primera visita que hicieron a nuestro sitio web no vieron esa conformidad, entonces ellos eh, no van a regresar, ¿no? Entonces son casi el 70% de usuarios que si regresaron fue porque la experiencia de usuario fue buena, ¿no? Y el otro 30 regresó por accidente o regresó por necesidad. ¿No? Y Muchas veces pasa eso. A veces volvemos a un sitio web porque realmente necesitamos de algo de ese sitio web y no porque queramos volver a ese sitio. Ahora, eh, la experiencia de usuario muchas veces es, es relativa. ¿Por qué? Eh, como la imagen ahorita en este caso nos muestra, eh, muchas veces conocemos la frase que dice: Ya no vamos a inventar la rueda. ¿No? Pero eh, la rueda ha ido mejorando. Hace dos hace mil años atrás la rueda no es lo que hoy en día es, ¿no? Y posiblemente o es segurísimo que de acá a dos mil años después la rueda no va a ser lo que hoy en día conocemos como rueda. ¿no? Entonces, eso es la experiencia de usuario, mejorar lo que ya se inventó y hacer que el usuario realmente esté conforme eh, con esa mejora. ¿no? Con los sitios web pasa lo mismo. Esta es una comparación entre el sitio web de CNN, como era hace 20 años atrás, y el sitio web de CNN eh, ayer, creo que era esto. Eh, entonces, eh, uno cuando visitó el sitio de CNN hace, hace 20 años atrás o hace 15 años atrás, se encontró con lo que tenemos allá en la primera imagen y, y le parecía, nos parecía bueno, o sea. Era, era suficiente porque en ese tiempo eh, para nosotros CNN era un canal de noticias eh, un, por, eh, por el cual nosotros teníamos que enterarnos eh, las últimas novedades del mundo y punto. No, pero pero hoy en día CNN no, no tiene solamente competidores eh, multinacionales como BBC o, o similares, sino tiene competidores sociales. Facebook es uno de los competidores más fuertes de CNN porque uno se entera más noticias por redes que por CNN. ¿No? Entonces, CNN tiene que actualizarse al día de hoy, al, al movimiento actual, y eh, brindarle al usuario una experiencia tal que eh, las, las noticias también sean sociales. ¿no? Y, y también yo creo que los ingenieros de CNN lo que quieren es que cada noticia que ellos publican sea viral. Entonces, ellos eh, lo que tienen que conseguir es que esa noticia tenga de tweets, tenga shares en Facebook y poco a poco pueden puede ir expandiendo esa, ese mercado que tienen. ¿no? Sabemos que CNN eh, tiene un mercado obviamente en Latinoamérica y en Norteamérica bien marcado pero eh, ellos no, van a, no por eso van a quedarse en que ellos nunca dan un eh, mediante la televisión, y no. Sino van a seguir evolucionando. Y la experiencia del usuario no es solamente eh, no solamente hoy en día a través del, del internet, de, de una laptop, sino es el internet a través de un móvil, el internet a través de un Smart TV. Eh, recién nomás que yo veía eh, explorando en la tienda de aplicaciones de bueno, yo una LG, no en la Smart TV de LG, explorando en la tienda de aplicaciones de, de, de la Smart TV de LG y encontré una aplicación de CNN en la cual, eh, mientras está, esto, eh, está viendo la televisión le van saliendo las, las noticias y directamente las va compartiendo ¿no? entonces, eh, está haciendo fútbol pero te estás esperando las noticias de CNN ¿no? entonces, ya tienes que poner al canal CNN para, para estar hablando de las noticias ok ahora, hoy en día también hemos eh, hemos visto avances muy, muy importantes en la experiencia visual y en la interfaz yo creo que el diseño responsivo es lo más notorio que todos conocemos hoy en día ¿no? porque eh, todos sabemos que hace, hace un tiempo atrás entrar a una página web desde el, desde el celular era una de dos o tenías que hacer zoom con los dedos hasta, hasta cansarte ¿no? o tenías que entrar a la página móvil de la eh, que quería buscar, ¿no? Por ejemplo, eh, la página móvil de un periódico política era m.puntoslotiempos.com o m.puntoeldevel.com. ¿no? siempre eran m, ¿no? Entonces, o mobile. Entonces, eso ha ido cambiando. ¿no? Eh, la mayoría de usuarios eh, promedio o estándar no conocían que había que poner m en vez de www. Entonces, siempre se encontraban con el sitio web tradicional y eh, no, no, no, no podían tener una experiencia muy agradable entonces qué escuchábamos eh, a menudo escuchábamos que los usuarios se quejaban de que su celular no podía navegar por un sitio porque su experiencia era mala ¿no? y al final lo que hacían era entrar nomás de, desde sus laptops desde sus PCs y olvidarse del celular fue por eso que las personas que tienen avanzada edad no se pudieron adaptar porque también eh, a, a navegar desde el celular entonces el diseño responsivo hace que uno ingrese al mismo dominio a www.lotiempos.com o www.lostiempos.com y navegas en una versión móvil sin necesidad de haber el recreado pasos adicionales ¿que puede mejorar ahí? la experiencia del usuario ¿No? eh, el usuario ni sabe que ingeniería hubo por detrás pero eh, sí se sabe que el usuario ahora está contento, el usuario final está conforme, el usuario promedio no, ni siquiera se interesa en saber cómo ha sido utilizada esta tecnología. Ni siquiera le va a interesar averiguar por qué su celular se ve de, de una manera y en la laptop se ve de otra y en la Smart TV o en la tablet se ve de diferente. Ahora ni se pregunta. Otra vez se preguntan y se tienen preguntas. Punto. Veo ¿no? toda la ingeniería que hacemos por detrás. Eso es lo que evoluciona, ¿no? la experiencia del usuario. Otra cosa notoria que hemos vivido a nivel de experiencia del usuario en los últimos tiempos es la integración con otros sistemas. Cuando llegó la web 2.0 eh, y bien la programación ya con interacción del usuario, ¿qué pasó? Que el usuario tenía que loguearse en ciertas en páginas. Entonces, lo que nosotros eh, tratábamos de hacer era captar a usuarios promocionando nuestro sitio web y e intentar que la mayor cantidad de usuarios posibles se lo en nuestro sitio. Pero eso fue avanzando, avanzando y llegamos a un punto en el que son 500 las que ofrecen un cierto tipo de servicio, 500 las que ofrecen otro tipo de servicio y 1000 las que ofrecen otro tipo de servicio. ¿No? Entonces cada, eh, cada vez que entrábamos a loguearnos en una página web, teníamos que llenar un formulario en el que nos pedían nombre, apellidos, eh, ciudad de nacimiento, fecha de nacimiento, y llenar un, segundo, un formulario grande en el cual la verdad nos aburría. Entonces ahí llegó Facebook, y Facebook nos ofreció, eh, ofreció a los desarrolladores que podamos eh, ofrecer en nuestros sitios que la gente se pueda lograr con un simple clic de me lo con Facebook. ¿no? Entonces, esa es la experiencia del usuario. El usuario ahora está feliz, solamente hace un clic en me lo veo completo y bien, ya estoy dentro. Ya, ya se rellenaron mis datos. El, el mismo formulario grande que nosotros vemos por, de, por debajo en el, a nivel de desarrollo, el usuario piensa que ya no, ese, ese, ese sitio ya no, ya no se pide formulario. Pero eso es mentira, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es le pedimos a pedir todos los datos y si sí, llenamos ese formulario. Entonces, en realidad no mejoró. De, no, no es que necesitamos menos datos del usuario sino que simplemente se los pedimos de donde ya sabemos que ellos lo tienen eso ¿no? es mejorar la experiencia del usuario otra cosa importante es el internet de las cosas el internet de las cosas es una, es una, nueva, es una nueva frase que, que tal vez a partir de este año va a entrar muy de moda es que es lo que hasta el año pasado se conocía como Smart Life o el, o las eh, smartphones, ¿no? las casas inteligentes. ¿Qué es una casa inteligente? Es una, eh, una casa en la que llegas y automáticamente el, el GPS central le avisa a, a, al refrigerador que ha llegado y, y el refrigerador se da cuenta y se enciende la pantalla que está en el refrigerador y te avisa que no hay leche. ¿No? Eh, o el, el GPS también le avisa al aire acondicionado. Que estás por llegar y cinco minutos antes que llegues ya, ya está calentando la casa, ¿no? Para que ya no sufras el, el frío. Y así, hay muchas cosas, ¿no? Este año en enero se presentaron muchas novedades al respecto en la CIE de Las Vegas, ¿no? Las que más me llamaron la atención fueron lavadoras eh, que, que ya eh, que saben por medio de, igual por medio de eh, mediante sistemas expertos te pueden enterar de que ya no tienes sopa limpia y la lavadora te alerta entonces, cuando llegues a casa te recuerda que laves ah, entonces o sea, cosas muy muy muy interesantes que eh, son para mejorar la experiencia de usuario o sea, todo es experiencia de usuario eh, alguien le tuvo que decir a la lavadora que lea mis tweets ¿no? entonces, ¿quién fue? yo, yo, yo, yo mismo, ¿no? entonces eh, LG se está preocupando de que eso sucede, eh, Samsung lo mismo mm. ver la tele ya no es lo mismo que ver la, la, la televisión hace, hace tres cuatro años atrás ¿no? eh, hoy en día ver un partido de fútbol eh, en alta definición y con las estadísticas en tiempo real en la televisión eh, y con los tweets que están, que están lanzando tus amigos sobre ese partido que estás viendo ya edad, no es novedad entonces eh, los, la, la a las aplicaciones hasta para Smart TVs ha mejorado muchísimo. Entonces, Drupal eh, obviamente nos ofrece esto eh, desde la versión 7 y en la versión 8 va a venir integrada con ¿no? pues, los de servicios. Entonces, vamos a poder, dentro desde de desde nuestro sistema web, ofrecer a, a terceros que puedan leer nuestra información que nosotros ofrezcamos desde el sitio web. ¿no? Y por medio de eso, integrar que eh, diversos sistemas hasta electrodomésticos o smartwatch unos robots inteligentes tablets, etc. se comuniquen con, con, con nuestra vida misma y nos, nos mejoren nuestra experiencia diaria Entonces, la experiencia del usuario ya no queda solamente en un en una laptop, sino en mejorar la interfaz de una web la experiencia del usuario es mejorar prácticamente la vida del usuario Ahora, el proceso de desarrollo de un software prácticamente tiene estos pasos. ¿No? Eh, lo que, bueno, por lo menos en corazón lo que hacemos es iterativo. Generalmente un software lo dividimos en, en varios en softwares pequeños. ¿no? Y el proceso iterativo es, de cada, de cada porción de software, hacer análisis de, de, de esa parte que vamos a desarrollar, la desarrollamos, hacemos el control de calidad, lo integramos, ¿no? entonces obviamente tenemos un servidor de integración continua, se integra con lo que ya viene, con lo que se va desarrollando y se pone en producción cuando el cliente está, está satisfecho, ¿no? Entonces eso se va iterando, iterando, iterando. Ahora la parte de análisis es tal vez la más importante de de toda, es el pilar, es el cimiento fundamental de toda esta iteración, porque cuando empezamos con la con ese ciclo es porque hemos cerrado a conformidad del cliente el ciclo anterior. Si el ciclo anterior no se cerró, no vamos a empezar a poner cimientos en el ciclo posterior. Nos ha pasado muchas varias veces que, que el cliente nos dice haremos una cosa, vamos a seguir revisando los pequeños detalles que falta de, este, de esta parte, pero necesitamos que ya empiecen a desarrollar esta otra. Entonces, Hemos tratado generalmente de que no, no suceda eso, sino que hagamos la iteración paso a paso hasta que el cliente esté satisfecho. Y nos ha dado buenos resultados. Entonces, es un buen consejo también. Entonces, esta parte de análisis es la que estamos tocando ahora. Y bueno, cuando hacemos el análisis, hacemos varios puntos. Análisis de requerimientos, desarrollo en equipo. ¿no? Tenemos la gente suficiente para hacer ese desarrollo, el cliente va a estar satisfecho con esas personas eh, también algo que es muy muy bueno en QualaSoft es que tratamos de integrar a que las personas tengan una relación directa con el cliente muchas veces pasa que generalmente yo o Osvaldo somos los los parachoques no el parachoque de la empresa el que el que cuando los desarrolladores no terminaron el trabajo nosotros tenemos que ir a chocarnos con el cliente y dar la cara y decirle eh, su producto mi perro se lo comió no entonces Obviamente ya, entonces, para evitar que el, el desarrollador solamente nos vea a nosotros como los malos de la película, tratamos de poco a poco involucrarlos a ellos a que ellos le vayan a decir esa excusa al cliente. ¿No? Entonces, eh, muchas veces es mejor eh, dos días antes de la presentación, cuando uno siente la presión de que va a ir a dar la cara al cliente, uno es el que dice no, oh, no, tenemos que trasnocharnos, tenemos que cumplir, pero cuando el desarrollador no siente esa presión. Eh, puede que salga en horario normal y, y listo, ¿no? Mañana vuelvo y, y no pasó nada. Pero cuando siente que mañana tiene que ir a dar la cara, ah, no, yo también me tengo que trasnochar, ¿no? Entonces es bueno. Entonces desarrollo en equipo, los roles del equipo, ¿no? Quienes, eh, no, no, no porque todos seamos de la misma capacidad técnica, vamos a cumplir los mismos roles en todos los proyectos, sino que puede que yo sea project manager en un proyecto, pero en otro solamente soy. Desarrollador frontend. En otro prácticamente solo voy a administrarlo y comunicarme con el cliente. Entonces esos roles se van perfeccionando. Cada cada proyecto es diferente, Después las interfaces de usuario que se negocian junto con el cliente y todo eso. Y la parte de experiencia de usuario que es la que es una de las más importantes es cómo esperamos que el usuario final responda a nuestro sistema. Entonces, a, a, a este punto es muy importante que también sepamos que nuestro cliente tiene que, que ser consciente de que el presupuesto incluye un análisis de experiencia de usuario. Muchas veces el análisis de experiencia de usuario no solamente es preguntarse ¿Quién va a usar el sistema? Ah, entonces, niños, ¿sí? ah, entonces colorcitos y punto. Eso no es eh, análisis de experiencia de usuario. Análisis de experiencia de usuario es incluso contratar personas de marketing. A veces hacer consultoría externa con otras empresas. Y que hagan encuestas en la calle. qué esperan de un sistema. O si si el sistema que estamos desarrollando es para una institución pública. Y va a ser solo instalada en intranet, por ejemplo. Ir a la empresa, a encuestar a los a los usuarios finales del sistema, ¿no? A los empleados de la empresa, van a estar conformes, qué esperan del sistema, ¿no? Todo eso es un presupuesto. ¿No? Si lleva por lo menos cinco días de trabajo, mmm, bueno, una simple multiplicación, y ya sabemos cuánto nos costó esos cinco días, ¿no? Entonces, es presupuesto, no es algo que, que podamos saltarnos. Y bueno, obviamente la arquitectura de software antes de, de entrar al desarrollo. Ahora, algo que es muy importante también mmm, tomar en cuenta es que el UI, que es el diseño de interfaces de usuario, no es lo mismo que eh, UX. Muchas veces las palabras van juntas, ¿no? Entonces eh, UI, UX, UI, UX, todo, hasta las búsquedas en Google son UI and UX. Siempre, siempre pensamos que va junta, pero en realidad no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un sitio web que sea agradable no siempre no, no conlleva que, que el usuario tenga que tener una buena experiencia ¿por qué? porque eh, bueno ahí les dejo vamos a ver más adelante el porqué eh, no son no son iguales lo que sí lo que sí tenemos que considerar es que quién es el usuario final por más que nuestro cliente sea un por, por ejemplo por más que nuestro cliente sea una poderosa empresa que diseña juguetes y hace productos para niños hasta adolescentes, más o menos menores de 15 años que van a entrar a un sitio web para buscar juguetes y al final los compradores van a ser sus padres, que en realidad ellos ponen los datos de la tarjeta de crédito. Si vamos a orientar a los niños de 14 años no podemos permitir que que el, que el gerente general de esa empresa que tiene 60 años nos diga cómo se va a comportar un niño de 12 años frente a frente a nuestro sitio web, no entonces, pero tampoco no podemos pasar al otro punto, no, no, no vamos a traer un bebé para que, para que utilice nuestro sistema y nos diga cómo, cómo se ve, no entonces eh, tenemos que lograr un equilibrio junto al cliente y eh, generalmente si nuestra empresa no cuenta con el, con el servicio Hacer una consultoría externa y poder hacer este tipo de encuestas. Bueno, voy a mencionar siete aspectos claves para una mejor experiencia de usuario. Obviamente no son las que no son todas ni son los siete mandamientos. Si no son solamente siete puntos, pueden haber muchos más. El punto número uno es el cliente no siempre tiene la razón. El usuario es el que decide. No siempre hemos escuchado la famosa frase, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Pero eh, como les puse como les puse el ejemplo anterior, eh, puede que el cliente no sea el usuario final del sistema, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener la, la última palabra de que si nuestro sistema le brinda una experiencia de usuario agradable va a ser el usuario final? Por ejemplo, también eh, existen sistemas orientados a personas de la tercera edad, orien, eh, personas orien, eh, que no escuchan, personas incluso que no ven, sistemas que se integran con, con cierto tipo de, de otros sistemas que también brindan experiencias de usuario diferentes. Entonces, eh, el, el usuario final que utilice es el que nos tiene que decir mediante análisis de mercado, mediante encuestas de marketing, análisis de de ciertas de ciertos tipos, que, qué es lo que esperamos de ese sistema. Entonces, el cliente no tiene siempre la razón, el usuario final es el que decide. Dos, que el sistema esté muy bien diseñado a nivel gráfico no implica que vaya a brindar una experiencia de usuario increíble. ¿No? Eso es lo que les mencioné hace rato. Eh, muchas veces... Simplemente decimos: mmm, niños es colorcitos, eh, adultos, mmm, bueno, está bien, puede ser eh, atrayente. Si se han dado cuenta, Facebook es eh, a nivel gráfico no tiene nada más que una barra azul arriba. ¿No? Y a veces, cuando despliegas la barra lateral, salen varias opciones con algunos iconos, pero a nivel gráfico no, no tiene nada más. Nada, no creo que sean mega diseñadores de Photoshop. Los que, han hecho, eh, los que han hecho los que han hecho los mockups de Facebook, ¿no? Sino qué es lo que hace que nuestra experiencia de usuario en Facebook sea agradable que estamos todo el día conectados a Facebook, el contenido, ¿no? Entonces, Facebook sabe que a nosotros nos interesa el contenido para quedarnos en su sitio web. Entonces, no siempre que sea, no siempre tenemos que rajarnos en que la interfaz sea impresionante para que el, el usuario se quede en nuestra página sino tenemos que saber qué está buscando el usuario en nuestro sitio. Logramos esa respuesta y tenemos el éxito asegurado. Entonces, es así de sencillo. Muchas veces he visto, han debido ver ustedes también casos en los que, en especial gente que es buena diseñada, diseñando, pero no, no conoce a nivel de experiencia de usuario de este tipo de cosas, le mete a todos los sitios web, a todos los sistemas, le mete banners sliders. Siempre en la web hay sliders. ¿No? Entonces, no en toda web se necesita sliders. Puede que en muchos casos sí, ¿no? He visto la mayoría de webs corporativas sí tienen sliders. Pero se imaginan que, que Facebook cuando entras a Facebook cada día te ve te encuentras con un slider con la cara de Mark Zuckerberg girando o únete a nosotros. es, es ridículo. ¿No? Entonces, eh, no, no necesariamente tenemos que ser gran diseñadores en Photoshop para brindar eh, una, una buena experiencia, sino simplemente analizar eh, la interfaz de usuario necesaria para nuestro, cliente, eh, nuestro usuario final. Bueno, el 3. Una buena experiencia de usuario es la que no cambia drásticamente a menudo. También han debido conocer eh, sitios web que lo visitan no, no no tan seguido, sino cada dos cada tres meses y cada que entran al sit cada que entran al sitio web el sitio web ha cambiado ya ya no saben dónde estaba el botón inicio ya no saben dónde estaba el formulario de contacto se rediseñó ah está más bonito que el anterior pero ya no me ubico ah, entonces uno ah qué bonito qué bonito voy revisando voy analizando el sitio me gusta me encanta vuelvo en tres meses y el diseño volvió a cambiar no entonces es más bonito pero qué hace el usuario no retorna no retorna seguido a la página, solamente va a retornar cuando cuando lo vea conveniente, o cuando lo necesite, entonces es lo mismo el mismo caso que Facebook volviendo al ejemplo, los que tienen Facebook más más de siete ocho años atrás se acuerdan que Facebook era totalmente una cosa hace tiempo y totalmente otra cosa actualmente pero en ningún momento nosotros hemos sentido ese cambio drástico, a no ser el, la vez que cambiaron la, la biografía del, en el perfil de usuario. Tal vez fue el único cambio drástico notorio en Facebook, pero después no nos dimos cuenta en qué momento fueron cambiando las cosas en Facebook. Pero si comparamos nuestra interfaz de usuario en Facebook hace 3, 4 años atrás con la actual, es totalmente diferente. Han cambiado botones de... De lugar, han cambiado iconos, han cambiado colores, han cambiado la forma en la que se presentan los resultados en el buscador, han presentado nuevas interfaces detrás de la plataforma, los grupos ya no se ven como antes, las páginas ya no se ven como antes. Entonces, ¿en qué momento pasó eso? No nos dimos cuenta, pero los cambios se van dando, el sitio va evolucionando conforme pasa el tiempo, pero no drásticamente. Entonces, la experiencia. Para el usuario no ha cambiado. ¿Por qué? Porque es más fácil adecuarse a un botón que a toda una interfaz. Entonces, hay que tomar en cuenta que los cambios no tienen que ser drásticos siempre en el sistema, sino solamente botón a botón, punto por punto y página por página también. Ok. El número cuatro. El sistema que requiere menos interacción del usuario es el más exitoso. Es algo que ya también ya había mencionado al principio, es, eh, bueno, se refiere a que los sistemas hoy en día están necesitando que el usuario haga menos cosas. El usuario está cansado. Eh, se, se imagina un usuario que vive en Manhattan, que camina todos los días estresado, o un usuario que vive en Tokio, que hay pantallas por todo lado, todo es electrónico, todo es eh, todo le salta a la vista, las pantallas ya su cabeza está reventando uno sale estresado del trabajo y todavía el camino a casa es más estresante todavía cuando llega uno a casa y quiere descansar eh, se echa en su en su cama abre su tablet quiere revisar su Facebook y Facebook que nos, eh, o cualquier otro, otro sitio que nos ofrece nos ofrece un sistema un diseño flat por ejemplo un, un diseño liviano un diseño digerible un diseño que podamos Realmente descansar la vista prácticamente al mirar ese diseño. No nos cansa, no nos abruma, no es como, como los sitios de antes que ni bien entraba saltaban GIFs animados por todo lado ¿no? y estrellitas brillantes. no Entonces, eso ya lo tiene en la calle, ya, ya en la calle le saltan pantallas, le saltan avisos publicitarios, le saltan todo tipo de, de cosas. Entonces... Mientras menos tenga el sitio web y solamente tenga lo que necesito, eso es lo que voy a buscar como usuario. Entonces, mientras menos interacción, menos cansador sea el sitio web, ahí es donde voy a tener éxito también. Entonces, ese es el cuatro, el cinco es que la gente, ah, bueno, la gente está muy estresada, que tu sistema no sea un nuevo motivo, ¿no? es lo que les decía. No, algo que me olvidaba mencionar en el punto anterior, es que los sistemas hoy en día también si se dan cuenta, eh, la gran mayoría son de diseño plano, diseño flat. ¿no? Entonces eh, Es por eso. Porque los usuarios eh, últimamente han cambiado eh, su manera de ver las cosas. Parecía que hace tiempo que los logotipos, las marcas, todo iba evolucionando hacia un realismo. Si se dan cuenta, cada cada vez eh, los logos eran más tridimensionales, 3D, le daban sombras, le daban brillos. Pero de pronto eso también volvió al pasado. Y el logo de Pepsi, el logo de varios logotipos famosos se volvieron planos. ¿no? Como si pasara una plancha por encima y es el nuevo logo. entonces todo, Todos los logos son realmente planos planos. ¿no? De las marcas más famosas. Y eso va a ir cambiando poco a poco. Otra vez hasta que volvamos a iterar y el usuario se canse de lo plano y vuelva a buscar lo realismo. El realismo. Lo mismo pasó con Apple. Steve Jobs era un fanático del realismo. Hasta la versión 6 de iOS, que fue en la versión durante. Durante la versión que murió Steve Jobs, las aplicaciones tenían realismo, ¿no? Eh, los, los iconos eran realistas. La, me acuerdo de la aplicación Kiosco. era realmente era un kiosco, una vitrina y se veían los libros de manera realista. Murió Steve Jobs y John Ive, eh, que es el nuevo el nuevo jefe de diseño en, en Apple, cambió todo y iOS 7 trajo todo el rediseño de, de iOS y ahora todo es plano, ¿no? Entonces. Es la experiencia de usuario que va evolucionando. ¿No? Seis. El sistema debe aprender a tratar con el usuario y no el usuario a tratar con el sistema. Yo creo que muchos han escuchado sobre el término de sistemas expertos. ¿No? En Koala Soft somos, somos buenos desarrollando este tipo de sistemas. Un sistema experto es aquel que va aprendiendo a medida que pasa el tiempo va aprendiendo eh, del usuario según lo que el usuario va haciendo con el sistema. Por ejemplo, nosotros estamos en, eh, desarrollando un sistema de contabilidad. En el cual el sistema va aprendiendo de cómo se comporta el usuario y le va recomendando ciertas cosas mediante notificaciones. Por ejemplo, si usas el sistema para administrar tus ventas en una pequeña tienda, el sistema te va a decir hey hoy tienes que pagar la luz, hoy tienes que pagar el agua, el anterior mes te olvidaste de declarar impuestos. Cosas así, ¿no? Entonces el sistema va a ir aprendiendo. O si no te va a recomendar diciendo, tus ventas bajaron ayer y anteayer en comparación al promedio del mes pasado. Entonces deberías hacer marketing, digamos. Entonces son varios tipos de, de sistemas en los que uno, uno va cargando la información al sistema y, bueno, el sistema va aprendiendo y poco a poco el sistema se hace más experto. Entonces son sistemas expertos. Esto a nivel de, de experiencia de usuario es mejor. ¿Por qué? Porque el usuario, por ejemplo, cuando, cuando tiene que usar su agenda mmm, y va almacenando eh, cumpleaños uno por uno, antes ¿qué hacíamos? No tenías que preguntarle a nuestros amigos uno por uno de cumpleaños. ¿no? ¿Cuándo es su cumpleaños? Tal tal día, y agarrabas tu celular antiguito, que no era un smartphone, y ponías eh, recordarme cumpleaños de tal. Mientras ahora, ¿qué puedes hacer? Con una simple sincronización con otro sistema, eh, con tu correo electrónico o con gmail, eh, con, con cualquier sistema de correo electrónico. Simplemente ya puedes saber el, el, la fecha de cumpleaños de todos tus contactos. Entonces, Mientras menos interacción tengas que tener con el sistema y, y de un solo clic llenar todos los cumpleaños de tus contactos, va a ser mucho mejor la, la experiencia. ¿no? Okay. La experiencia de usuario no es un tema de diseño. Este es el tema, este es el punto favorito, eh, porque yo creo que mucha gente confunde de que el sitio web tiene que ser espectacularmente bien diseñado para que el, el usuario esté feliz, pero un sistema que esté muy espectacularmente diseñado y tarde 20 segundos en cargar, yo ya no vuelvo, ¿no? Entonces. A nivel de desarrollo, los, los programadores también tienen que, o eh, los administradores de servidores también tienen que poner su parte y, y, y brindarme un sitio web con un performance altísimo. ¿no? Que, que al toque eh, puedan estar conectados 500 usuarios o 1000 usuarios al mismo tiempo y el sitio no se no se vuelva lento, aunque estén 500 o 1000 o 20.000. Entonces, la experiencia de usuario va, va a variar no solamente en función al diseño. Va a variar en función al diseño, al performance, al rendimiento de cada página cargando, a, a cómo se presentan los datos, a la, a la arquitectura del contenido en, en sí, ¿no? Entonces, todo eso vamos a, vamos a juntar poco a poco para que realmente el usuario pueda estar conforme. Ahora, ¿cómo podemos involucrar al cliente? en este proceso, no, en todo el proceso que hemos que hemos mencionado hasta el momento, parece que todo es tarea de nosotros, no, el cliente nos paga, volvemos en una semana a mostrarle el producto, volvemos en dos semanas a mostrarle nuevamente, y el cliente solamente tiene tiempo muchas veces para una reunión de un día, no, de unas horas al día, y no no quiere reunirse más, entonces, por ejemplo las instituciones de gobierno o empresas grandes pueden colocar una persona capacitada en nuestro proyecto. Nosotros hemos trabajado varias veces para instituciones públicas y hemos pedido que por lo menos ocho horas a la semana una persona esté dedicada a nuestro proyecto exclusivamente. Entonces, que en su agenda dentro de su institución o dentro de la empresa, ellos sepan claramente que esa persona tiene que estar reunida con nosotros y esa es su tarea. Entonces, con eso hemos logrado que el cliente pueda no solamente esperar un correo de nosotros con los detalles del sistema, sino que el cliente nos inserte una persona que obviamente le está costando dinero a esa institución, pero va a hacer que nuestro nuestro sistema sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque el, el feedback va a ser mucho más constante. ¿No? Ahora. Si el proyecto es pequeño, no debemos olvidar esto en el presupuesto. ¿No? Lo que les había mencionado. Si, si la empresa con la que van a trabajar es pequeña, ustedes deben cotizar el proyecto al cliente. Incluyendo una, un detalle eh, de la del análisis de experiencia de usuario que van a realizar. Entonces, Muchas veces va a ser análisis de, usuario, de experiencia de usuario propia por la empresa. Muchas veces va a ser terciarizada a otra consultora. Entonces eso, no lo olviden, tienen que incluirlo en el presupuesto. Porque si no, va, vamos a ocasionar de que el sistema sea obsoleto ni bien salga. No, Muchas veces ha pasado eso. Ahora, el, el timing. ¿Qué hacemos con el teaming El timing no empieza cuando empezamos a hacer código, sino desde la firma de contrato. Lo que hace rato les había mencionado de que el proceso de desarrollo es análisis, eh, análisis de requerimientos, análisis del equipo y varios puntos. Ahí eh, ahí al final decía desarrollo, ¿no? Entonces, pero ahí no es cuando empieza a hacer un teaming, ¿no? El teaming no empieza cuando el diseñador me ha pasado lo que tengo que hacer y ahora, ok, ahora me empiezo a, me empiezo a programar, empiezo a hacer los, los TPLs, ¿no? Ahí no empieza. sino Esto tiene que empezar desde la primera reunión con el cliente. Desde saber qué es lo que el cliente está esperando. Desde la primera negociación con el cliente. De esto no se va a realizar. Esto sí se va a realizar. Si, si al cliente le dices no se va a realizar esto. Es porque tú tienes una mejor opción. No, obviamente no le vas a decir no se va a realizar solamente porque no quiero o porque no pude. No, sino porque tenemos una mejor opción para usted. No. Ahora, claves para desarrollar un excelente, un excelente tema en Drupal. Los requerimientos tienen que estar claros, ¿no? Eh, desde la, las interfaces de usuario ya tienen que estar escritas, no, no, no, no diseñadas, sino escritas. Lo que nosotros hacemos es, eh, usamos Google Drive y el, al, al, al cliente, desde, la, desde, desde las negociaciones de cómo quiere, con qué requerimientos quiere el sistema, le, le añadimos a un Google Drive, a un doc. Y le pedimos que vaya llenando qué es lo que él quiere del sistema. Generalmente tardamos dos, tres días en hacer esto, dependiendo que a veces los clientes paran ocupados. Y nosotros ya desde ese momento ya vamos pensando, ya ya se nos viene a la mente las características que va a tener nuestro tema, hasta las tecnologías que vamos a utilizar. Poco a poco ya, ya a medida que vamos escribiendo requerimientos, ya pensamos hasta qué tipo de servidor vamos a necesitar, qué tipo de de equipo vamos a necesitar no entonces eso eso es bien claro bien importante en la parte de requerimientos hasta la firma de contrato es la parte esencial es el núcleo del proyecto en sí es la clave del éxito no sé si se ubica en esta imagen es muy compartida en las redes sociales a nivel de desarrollo no entonces estos son requerimientos típicos de de no haber consensuado muy bien con el cliente, ¿no? La solicitud del usuario. El usuario no sabe para qué, pero le va a brindar al, al El cliente no sabe para qué, pero le quiere brindar al usuario final una silla con tres asientos, con, con tres posaderas. ¿Para qué? ¿No? Entonces, eh, entonces, como eso era irreal, el líder del proyecto no, no, no, no, no supo qué entender y, y puso el asiento al medio, ¿no? Eso, el, el diseño de, eh, del analista, ¿no? el enfoque del programador, no siempre siempre vienen consultores externos ¿no? y nos dicen, no, tienes que brindarle una maravilla al cliente, pero no es lo que el cliente está necesitando, ¿no? mucho menos el usuario final. Nadie, nadie va a un parque a buscar un columpio que sea un sofá, aunque sería genial, pero nadie lo hace. ¿No? Entonces... Esa es la parte de requerimientos, no. tenemos que definirlos muy bien. El segundo aspecto son los wireframes, ¿no? eh, los bocetos de cómo se va a distribuir el contenido dentro del sitio web. Muchas veces hay, hay quienes los prefieren hacer con softwares eh, especializados en, en wireframes, pero lo que yo recomiendo y lo que yo prefiero es agarrar una libreta y hacer los wireframes a mano y junto al cliente. ¿No? Eh, como habíamos mencionado hace un par de minutos, si el, si el cliente nos ofrece una persona que pueda estar a, a dedicación exclusiva con nosotros por lo menos unas ocho horas a la semana, cuatro o seis horas de esas ocho, podríamos dedicarlas la primera semana del proyecto a hacer los wireframes junto con el cliente. ¿Cómo quiere distribuir usted su contenido? Eh, no, obviamente los que sabemos más de esto somos nosotros. El cliente, nos va a, a, nivel, a, a través de sus requerimientos, nos va a decir que, cómo quiere distribuir su contenido. Y una vez que todos los wireframes de todas las pantallas estén bien diseñadas, podemos firmar con el cliente una, un consenso en el cual se puede pasar de wireframes a, al diseño gráfico, no a los mockups. Entonces, es muy importante también que eh, el cliente sepa que el consenso ha sido de ambas partes. ¿no? Y lo que nosotros hacemos es eso. ¿no? El, el cliente está contento con los wireframes, perfecto, recién se pasa a los mockups. Pero cuando ya estamos en mockups, ya no rehacemos wireframes. ¿no? Porque eh, para qué ya estaríamos haciendo los mockups, sería todo. Todo un lío, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, si hay mejoras, obviamente se las, se las va negociando conforme va. Creciendo el proyecto. Los mockups, el diseño gráfico, ya va muchas veces vectorizado en, o en Photoshop, Illustrator, Inkscape, en los programas que los diseñadores prefieran, eh, tienen que ser 100% funcionales y no tienen que faltarle ningún elemento. ¿no? El diseñador no puede obviar algún elemento que falte eh, en, este, en, en los mockups, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser desde el tipo de letra, desde el, eh, las medidas exactas, eh, no sé, pero muy, muy, muy detallado, recontra detallado. Y todo tiene que ser totalmente funcional para los desarrolladores. Lo que nosotros eh, también hacemos es que hacemos de cuenta que el diseñador no se conoce ni se va a conocer con el desarrollador. Por ende, el diseñador tiene que entregar unos mockups. Totalmente funcionales para que los desarrolladores no tengan que en ningún momento tocar la puerta del diseñador y decirle esta partecita, cómo era, qué se llamaba el div, ¿cómo, cómo tiene que ser este icono. no Entonces, el diseñador tiene que ser totalmente capaz de, de entregarle al, al desarrollador totalmente todos los elementos del sitio prototipos de las animaciones muchas veces hacemos eh, animaciones en JavaScript en, y o los scrolls o cómo se cómo aparecen ciertos contenidos etcétera entonces estas estas eh, animaciones los diseñadores igual las realizan con ciertos tipos de, de programas algunas veces algunos diseñadores siguen usando Flash yo creo que es lo más fácil hacerlo en Flash y ya los desarrolladores se encargan de, de convertir ese Flash a, a JavaScript no Listo, ya tenemos los prototipos, hacemos un análisis de los recursos. Todo esto, qué, ¿qué nos va a llevar? Recursos técnicos, recursos a nivel de personal, recursos humanos y a nivel también institucional, ¿no? Cuánto tiempo nos va a tomar, cuánto nos va a costar, el presupuesto ha sido el adecuado, todo eso, ¿no? Y a partir de ahí recién pasamos al desarrollo, ¿no? A la maquetación y al desarrollo en sí del tema es empezar a hacer la maquetación muchas veces incluso hay softwares que nos proporcionan que ya ya el HTML completo desde los prototipos entonces ya el desarrollador ya tiene el HTML del HTML ya es muy muy fácil pasarse a los TPLs no y hacer bueno preferimos nosotros Foundation Sass o a veces usamos Less no y al final de todo dejamos para el final todos los JavaScripts. Entonces con eso garantizamos que ha sido un buen proceso, ¿No? Otra vez eh, volvemos a, a, a tocar ese aspecto que todos estos puntos han sido iterativos con el cliente cada uno de ellos y no nos hemos aparecido con, los, con, el, con el desarrollo del tema después de haber firmado los requerimientos, ¿No? Sino que el cliente tiene que estar de acuerdo y conforme con cada uno de los aspectos. Bien. Hay una frase que me encanta. Que dice, la experiencia de usuario se refleja en la expresión del usuario. Cualquier sistema que nosotros vayamos a desarrollar. Lo que el usuario final diga de nuestro sistema. Ya sea a nosotros mismos o a terceras personas. Eso es lo que va a valer al final y al cabo para la reputación. Tanto como desarrolladores, como empresa. Y como sistema mismo para que vaya creciendo. ¿no? Al final y al cabo, la mejor experiencia es la que el usuario siente, la que el usuario habla y comparte con, el, con, con las demás personas. ¿no? Eh, bueno, preguntas. Eh, no. Eh, bueno, la experiencia de usuario es cómo se comporta el usuario con la página. La arquitectura de la página web es solamente la interfaz. Es, es, es la diferencia entre UI y UX. Eh, lo que tú dices es UI, ¿no? Entonces, eh, si tienes un formulario gigante, ¿no? Esa es la interfaz. No, no vas a poder cambiarla. Pero ese mismo formulario, si la presentas, por ejemplo, te digo, eh, si la presentas a, a colores y la presentas a blanco y negro, por ejemplo. Es el mismo formulario, pide los mismos datos, pero puede que los colores hagan que el usuario sea más para el usuario sea más divertido llenar el formulario. Entonces, la experiencia es mejor de usar el mismo sitio web. Okay, bueno, a ver, una experiencia buena y otra mala. Eh, voy a tocar las dos. Una la mala primero. Tuvimos un caso cuando recién estábamos empezando, desarrollamos un sistema de inventarios con Drupal y nosotros no nos comunicamos muy bien con el cliente. La verdad fue un error grave eso. Y sabíamos que teníamos que instalar el, el sistema en una intranet, sabíamos varios aspectos, pero no detalles muy profundos. Entonces, cuando fuimos al cliente con el producto terminado y la, el sistema de inventarios y todo, por lo menos en nuestras laptops cada página tardaba entre 3 a 4 segundos en cargar las vistas más pesadas. no Era, era local. Entonces sí cargaba rápido, pero eran 3, 4 segundos. Tampoco era al instante como otros sistemas de inventario. Pero resulta que ella eh, la cliente nos dice, eh, bueno, perfecto, ya está el sistema así, ya instálenmelo, tengo tres máquinas con Windows XP ¿no? y con un giga de RAM cada una. Eh, eh, creo que esta está con dos, entonces ahí instálanla Entonces, ahí nomás ya nos miramos, instalamos el sistema y cada página que nuestras laptops cargaba en cuatro segundos, cargaba en 25, 30, 35 segundos entonces fue fue un desastre no fue un desastre total por por eso, por eso mismo no porque no consultamos cómo iba a ser lo técnico no entonces sí es totalmente válido hay que hay que evaluar totalmente bien detallado al momento de hacer el contrato la, los aspectos técnicos haciendo un estudio cabal no tan cabal porque no se puede no pero lo más cabal posible no no no quedaría de otra no por lo menos eh, en Drupal ayuda mucho Devel. ¿no? Y meterle la mayor cantidad de contenidos posibles. Mientras miles y miles mejor. Y que la página no, no se vuelva lenta. ¿no? El diseño sí. elaborado de una marca es haber llegado a una expresión muy simple. Sí. No es al revés. Es el diseño que es más vistoso. Es un poco la expresión que es más correcta. Ese no es el diseño El diseño sencillo es mucho más simple que el diseño. Sí, es exactamente algo correcto. Similar a lo que yo decía, ¿no? Eh, para volver un logo flat, por ejemplo, obviamente no es solo volverlo plano y punto, ¿no? Eh, el año pasado, el logotipo del año, el que me encantó fue el de Airbnb, ¿no? Es una, una A que ellos le llaman, tienen su propia, su propia, no su propio nombre, su logo, ¿no? Pero me encantó porque es recontra simple, pero obviamente para llegar a eso, el proceso que hayan tomado, no lo vamos a ver, no, pero de que nos gusta, nos gusta, no. Obviamente, no, no digo que detrás de esa sencillez no haya complejidad, más bien la hay y mucha, pero el usuario promedio ya no la, ya no ve esa complejidad por detrás. ¿Alguna pregunta más? Okay. Bueno, por lo menos eh, no conozco algo automatizado, no. Eh, tendría, si fuera algo automatizado, tendría que ser un sistema experto que se comporte como una persona y a la vez como muchas personas, el mismo sistema, ¿No? Pero la, la única que hemos nosotros hecho es, es encuestas, ¿No? Entonces, una vez que el sistema ya está prototipado, es muchas encuestas, muchas encuestas del, del usuario, de, usuario final tipo. ¿no? Que, vamos, que va a tener el sistema y y feedback no sí entonces pero uh -huh. Cuando el sistema también ya está en producción, bueno, sí es un poco más fácil, incluso hay sistemas parecidos a Analytics. Eh, los que me gustan son los que ofrecen mapas de calor, ¿no? De el usuario por dónde ha movido el mouse, por dónde, eh, si hizo scroll, eh, tal vez si hizo solamente un scroll y se salió de la página, o volvió, o en qué sector se quedó más, ¿no? o de qué de, del home se fue a qué página o si si del home se fue directo a contacto y, y hizo el contacto la página es un éxito ¿no? pero si tuvo que leer todas las páginas no entonces ese tipo de sistemas sí son buenos pero ya son para para sitios en producción Bueno, en, en nuestro caso, como les mencioné, eh, que nuestro proceso era iterativo, entonces solamente les, hacíamos, les hacemos utilizar a los, a los testers, a nuestros testers, eh, la parte en la, la que hemos desarrollado. ¿no? Eh, una buena práctica que nosotros tenemos es que somos tres equipos de, de desarrollo, digamos, cada uno está metido en, en diferente proyecto, y una tarde a, o un par de horas a la, a la semana hacemos cruce de proyectos y. Eh, los que están en este proyecto van a utilizar lo que ellos desarrollaron y viceversa. Entonces, por lo menos es un poco más de feedback entre nosotros mismos, pero es de lo poco. Y ya al usuario final, ya del completo, y obviamente del, de la iteración completa, me refiero. no Y del sistema completo, cuando ya va a ser puesto en producción, ya de los, a los usuarios finales. Sí. ¿Alguna pregunta más? Okay. Uh, ok. No hemos tenido todavía clientes que nos pidan un pop-up agresivo, pero considero que ese tipo de páginas su objetivo es claro. Su objetivo es ganar usuarios y hacer dinero con los usuarios, no con la cantidad de usuarios que tengan. No entonces, si su objetivo es claro hacia esa hacia esa conversión, eh, van a hacer lo imposible para que uno haga haga eso, no. Lo mismo pasa con los sitios de descarga. Antes eh, era un link de descarga y punto, pero uno entra ahora a, un, a una descarga y le aparecen 20 links de descarga, que el 19 son publicidad. ¿No? Entonces, eh, al, a, al sitio web le interesa que uno se equivoque y haga clic en la descarga errónea porque eso le, le, le genera dinero. ¿No? Entonces, eh, no soy partidario de ese tipo de, de formas de atraer al cliente, pero lamentablemente es válida al día de hoy. no no es penalizado, por ejemplo. Claro, sí es molestoso. ¿no? es mala experiencia, ¿no? Sí, sí. Ahora es, es interesante ese punto de vista porque los sitios que ofrecen harta, harta publicidad en Google, obviamente su interés es que la gente haga clic en las publicidades y ellos puedan ganar dinero de AdSense, ¿no? En Google, pero por ejemplo AdBlock puede bloquear todas las publicidades y listo pero eh, eso le eso le, le genera muchas pérdidas a google pero es una buena experiencia de usuario ¿No? entonces alguna pregunta más ok muchas gracias